will fade, although we cling fast. Was it real, what we saw, I believe? Lost in dreams, we sleep on, tossing Más precioso, ya de por sí era una melodía muy bella con esta letra. Hablando de la isla Koholint, esta se encuentra completamente rodeada por el océano. Es una isla muy rica de recursos naturales y en la cima de la montaña más alta hay un juego gigante. Es en esta isla donde nuestra aventura empieza. <tose> escapar de la isla. Un misterioso búho se le aparece a nuestro héroe y le advierte que solo existe una manera de salir, despertando al pez del viento. Para esto, deberá reunir todos los instrumentos de las sirenas y es justo a eso a lo que se dispone. Marin, Talin, todos sus nuevos aliados. A veces, embarcarse en una nueva aventura significa abandonar aquellos sueños que nos acompañaron por un instante de nuestra vida. Pero si algo estoy seguro es que cada día se escriben nuevas historias. La vida tiende a cambiar para mejor. Al fin y al cabo, lo que hoy vivimos fue producto de una decisión que tomamos en algún momento. Esta. Nos simbolizamos la próxima, que viva The Legend of Zelda.